¿Ustedes creen en el alma, espíritus, en fantasmas? Respetamos su religión y esta creencia es independiente de los avances de la ciencia. Y curiosamente la mayoría de la gente es así. Mantiene sus creencias de fe a salvo de los avances de la ciencia. Esta postura no es nueva. Existe desde el siglo XVII y se conoce como dualismo. Incluso, aunque seas ateo, podrías ser dualista. Basta con que creas en que la realidad consiste en otra cosa aparte de lo material En la ciencia, sin embargo, se rechaza todo esto desde hace mucho Se rechaza cualquier forma de dualismo Y no solo se rechaza que exista algo como el alma o el espíritu Sino incluso algunas teorías niegan que exista algo así como la mente Si tienes algo de curiosidad intelectual Te invitamos a este video de cliché No tengas miedo en poner tus creencias a prueba te dejo la liga al final del vídeo, en la descripción y en los comentarios. No olvides que apoyando estos proyectos ayudas a que el equipo de estilografía continúe publicando vídeos de, de estilo diariamente para ti.